Hola, gente ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Rocket League con el pan. Adriel. Eh, te faltó algo. Puertas. Abrí el bien. puertas. Hola. ¿Cómo que Adriel, boludo? Una niña de mi mamá se llama Adriel. A ad, ad, ad, ad, ad, ad, ad, ad para abrir puertas. Ya estoy necesario. ¿Qué? Pues hoy vamos a jugar Rocket League. Y yo no sé cómo poner los mods, así que toma. Al rey que no sabía. Bueno, eh, pero... Te recuerdo que... que tú deberías ser líder Opa Ya podemos pelear ¿Por qué somos ahorros? Digo, ¿por qué somos? Ay, Digo, que... No me dejan ni toroerme mi coquita De este güey me compartes No <risa> Llevo 80 minutos Mómetelo gol, momento el gol, momento el gol Oh, gracias Los negros nos salvaron, son tremendísimos también, yeah. full tremendo la de él. Poing. No, No, no. Ahí se me pega, wey. Ay. La del güey. Ay. al final. Bueno, no sé por qué yo siempre tengo un tino para cuando, o sea, cuando aviento algo, le doy. El otro día le, ave le aventé un peluche a mi mamá, güey, y justo le dieron el celular. ¿Qué? Eh. ¿Qué tú qué? Güey, es que le aventé un peluche a mi mamá. Peluche. porque estaba jugando con mi papá y por accidente se lo... se lo... abete a ella y... me viene el puro celular y santísima mentada que me metió se, se, se le cayó? nada, todo sí todo está chido güey, no mal bueno, recuerden que tienen el canal de la descripción de la adriga o sea, al piso, al, al piso no pues ah. Uy, no, esa cosa le va el día que la tengo, va a ser el día más feliz de su vida Ya sé Luego los, do los dos hicieron un tiro, eso es gol No, no, no, Ah Este sí salvadas, no me hubieras pegado Cuando te pegué No viste cuando caíste del cielo Me, ese debería ser momento corto y deberías poner la parte de nuevo en cámara lenta Ah, bueno, pues ya que lo mencionas Pues ya que lo mencionas La harás sí. Pues, listo, ya se puso Ahora solo tienes 5 segundos para decir lo que quieras Ah, Yo qué sé. Ay. Tenías. Wey, es pues que me pegaste. Me pegaste y lo hubiera salvado si no me hubieras pegado, pues, porque me caíste del re cielo. Oa. Era. Au. A ver, no. no. Ah, re que no le va a intentar. ¿Allo? A volar. ¡Adriel! Épico. Al portal del fuego... Este es un portal, nether. Música, te odio. Fuera. ¿Qué pasa? No. Tú te aparezco aquí. Bueno, voy a... Voy a aprovechar un momento para... Mientras se mientras, mientras le van aprovecha ese momento Vamos a salvar un gol sí. Pero ah, tremendo No voy Ay. Me corro un, un, un video Un video entero Para un solo partido, ¿te imaginas? Ya porque ahora eran 5 minutos. ¿Qué vas a conseguir con eso? Pues, uh. es un gol, ¿no? La pico... Bueno, ahora, bueno, ahora sí es gol. Bueno, tú. Bueno, no podía faltar un partido sin que me tiras topo. <risa> La verdad que fue mío, en... creo que fue mío, no sé. No, hace? sí fue mío. Oh, no. Si sí, ganamos la que es traicionero, es el que metió el otro gol. Ay. Bueno. Bueno, tal vez nos ganemos. Bueno, sí. Ah, <risa> A vos sobreviví. <risa> Eduardo, ¿qué pasó ahí tú? Yo, yo qué sé. Estaba comiendo papitas. ¿Cómo no están ganando? Bueno, mejor no. Que, que esto va para Youtube y en Youtube Funa, creo. ¡Ay, wey! Ay. ¿Por qué no? Otro autogol. <risa> ¡Hijo de tu madre! ¡No, mami! ¡Me, Me le, le ve mucho! Así, ah, tremendo. Me le ve mucho. Wey. Mucho, pero tienes la pelota justo para meter gol. ¡Simón! ¡Simón! ¡Wey, ¡Ocupo no. ocupo que... vámonos, vámonos! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! sí la En ese momento te volviste loco. ¿Qué? ¿Basta? Oh. Ta ta ta, ah, ta cara uh -huh. oh. pero como sé que eres capaz de... Ok, no No, no le pego, verdad? ¡Ay, uy, uy, sí. Eduardo! No le pegué como quisiera, como me hubiera gustado no, pegarle, no, la verdad Me toca... Ser lo que soy, y debí ser Bueno, no debí serlo Menso No, eso ya soy, pero... <risa> soy y lo sigo siendo ¡Oh! Opa no, Victor Royal. Te lo robo porque soy no. paneta. <risa> A ver, haz la risa de ratas, haz la risa de ratas. <risa> ya yeah. bueno, Ya no existe. No. Murió. Ya, yeah, mi canal. Under, uh, un un.. un dul un dulate y cero. Bueno, ahora te me cuidas ahí enfrente. Creo que sí te van a violar. Es muy tryhard los tipos. No, pero no se Uh, son retryhards, mal ahí. A ver, ah, de vale. repente el Ah, Güey, es que soy platino, obviamente van a estar retryhards. Wtf, dijeron me, me está doliendo el ojo, me está doliendo el ojo Wey, es que el pelo me... Tengo el pelo muy largo que me empieza El ojo me lo... me está tocando alrededor del ojo Pues porque a mí me crece el pelo muy rápido Hace rato... Wey, mira, tengo... O sea, literalmente tengo el pelo como tú te lo hubiese en un año 8000 años sin cortarme el pelo. Pues es que eh, a mí desde muy chiquito me, me ha crecido muy rápido el pelo. Ok, pero. No hacía sea, falta que nos contara su vida, pero bueno. O sea, pues tengo bueno. pelos en el pecho. <risa> ¿Eh? ¡Eh! Voy a fallar, boludo, porque estoy tremendo manco. ¡Uy! ¡Cierto! ¿Ahora? ¡Uy! Ni mami. ¡Yo te quiero caer! A tu madre <risa> bueno ni tan solo porque yo te di me dio el pase ¿Me dio? ah bueno ya mejor me voy para atrás ¡Oh, mami no no, ¡No! <risa> Le... oh no, tiene la bomba de Hades, yo quería eso vení bueno, la bomba es en Carmen Uy, y las de las dos, güey La de la, la temporada 2, están muy facheras Las la, la rojas, la bomba de, es lo que yo tengo nom, nom. ¿Cómo estáis eso de que llevo? Pero Eduardo, si estás a... Eduardo, Eduardo, si estás atrás Quédate en la portería, no vayas a ah. Yo quería... Te los... voy a valer, malo, a Por eso yo siempre me estaba Es que parece eso me quedo portero cuando yo estoy atrás wey. Hay que de portero <ríe> No me deslegaré pero haber metido, güey Eduardo Güey, ¿por qué te quedamos de portero? Solo era portero mientras mientras le dábamos El primer toque, güey okay. ¡Uno se metió ¡No! ¡Capi se mete otro gol! ¡Ah! Bueno, eso diría gol, pero pues... Bueno, pues no creo que ese porterazo que tienen vaya a dejarlo. ¡Eh! ¡Eduardo! <risa> <risa> ¡Soy tremendo! Nada verdad acá atrás? ¡Uy! ¡Uy! Mamayema, yema. Mamá yema. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Ay! me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, qué dos likes y la y, y iniciamos la elefante temporada 3 oh lo viste Ya viste el gol y pues una grosería para desahogarse es El mierda mamito, majo. Soy tremendo! Solo llevamos dos partidos, y uno, fue, y, y uno fue porque me trolleaste, que yo, no, yo estaba creyendo en que estamos en competitivo, e, y otras que nos van a meter gol. no, no lo permitiré. Bueno, mejor. Creo que sí no lo voy a permitir. Bueno, creo que, creo que sí lo permitiré. <risa> Uy. Es un hacker, se dio permiso. Uy. Se dio truce. <risa> Usted su base, güey. No, ma... Ese No. El regional fue le decía no es, de tu ¿Qué es tú, Agua que no me voy a meter otro gol, güey. ¿Dónde? A volar, se ha dicho Claro que sí, güey no. ¡Ay, vamos, Eduardo! Para Eduardo autogol, claro que sí Bueno, claro que no Eduardo, depende de ti ¿De quién? No soy Eduardo, soy Madre, Eduardo. Eduardo Soy Eduardo Pende Eduardo ¿Qué más? Eduardo. Soy un pentágono yeah. PENDUARDO bueno, sabiendo que el pan, Eduardo lo va a hacer todo bien. Muy bien, Eduardo, la cagaste con.. <risa> Pero güey, ahí hay, hay, hay un 100% de probabilidades de que eso sea con lo que. Pero pues ese uno fue. era 9.99999999. No, no, no, no, no. no. Cero. Portero, un momento. Ok, fuera. Portero, mames la. ¡Ay, <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Auto! Pibes. Pues espero que os haya gustado el video nos vemos hasta la próxima, adiós